Pero yo no sé si venden fruta en el Oxxo. No, Yo no fruta en alguna cosa de esas. Estoy de eso. Y les dije, de verdad, aquí está la solución. Compramos la lupita en su casa y nadie la compra. Pero en el Oxxo no venden fruta. Entonces, fue otro mercado que yo vi. Pero lo la... vi. Claro, ya hoy amaneció otro azul que no está en México si sí, este ya no es el azul el amarillo el, el amarillo este es el azul normal yeah. y es que el de ayer, sin embargo está bajito y mire allá al fondo no, no me hago ilusión mire el fondo Qué diferencia nah, con la piel? claro. es que aquí sí la polución se nota a y estos cables ya le van a dar bien en la cabeza mire esa diferencia que tenemos arriba de que tenemos al tron Pero la lluvia sirvió. Uy, mucho, mire cómo aparece la calle, estaba decente. Me imagino ese paso allá del tren. Oh, yeah. Mucho mejor. Recordar con la confianza. Chica chapoca. Chicachón. Chica. Ay. Ay, sí, el siguiente ya no mayo. Chao, niño. Bueno, me voy. Chao, chao, gatito. ¿Quién sabe qué práctico sigue conmigo? O simplemente me Oh, Ay, yo creo. Así es, no es como un perrito. No me voy a nada desayuno mire, se sentó, está esperando que le demos algo rápido. muy, muy, muy chichado ¿qué? este sí. lugar <risa> que le estaba comentando que ahora a que el gato no, ya sé, es re de Mercado Libre, sí pero es que el que, el que yo le comenté de los carros eléctricos es decir, sí, está ahí enseguida al salir 3 enseguida de la carrilera hacia el sur, sí se acuerda que ah, terminan saliendo de una la carrilera sí, en el que sí, sí, sí, sí, sí. ahí ah. pero Amazon según tengo entendido también ya tienen una bodega si, sí, sí la tienen no sé si es por la autopista norte de esa si esto no estoy no, estos no son centros de nefes, estos son chales Así estoy segura. Son chales y yo tengo baño y nunca me respondo aquí. Sí, pero aquí. No, y ya tomé la decisión. Ah, está, cerrado. No, tiene está cerrado. Está. Oh, prendieron la luz. ¿Será que abren qué? ¿A las 9? ¿No son las 9? Son las 9.05. Sí, ya parece estar abierto, abriendo abierto, ¿Será que ya tienen todo el buffet? Mm, quién sabe. Pues vamos a ver. A lo mejor hoy es... bajos. La... Oh, yes. Today is a holiday. Where well, it wasn't. It's not today. Today is the 7th, but uh, May 5th was a holiday. On the Puente largo. We climb. So so good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. Sí, ah, es que no parecía. sí Buenos días, Buenos días, gracias. Estamos hospedados aquí? No. Ah, ok, ok. Mire, voy a tener un evento. No sé si los molestaría en la ¿Afuera? Parte... Sí, de este lado. ¿Ok? Sí, O si tiene frío, tengo la mesa de allá atrás. No, no. No, afuera está bien. Es que no tiene un evento hasta la tarde. Ya es para que ya hayan bajado ahí. Yo la espero. ¿Les ofrezco un café mientras? Ay sí, bueno. Okay. Si no sin discreción qué es, si no, sin discreción, es una cámara. Qué? Ah, es una cámara. Sí. Ah, ok, ok! ok. Tranquilo, Gracias. Gracias. This is the uh, Bosque de Chapultepec. It's a huge park in the middle of the city. And then there's so many things going on in here. There is the Castillo de Chapultepec. We're going to go to it. No, no, you, nobody's stupid. Right now, entrance to most museums, including this one, is about 80 pesos, which is about four dollars. We're talking May 2022. I don't know, so just check on the line, and then they won't get, uh, and again, May two, 2022 they don't receive they don't take any credit cards have to pay cash mexican pesos by the way so you have to do a currency exchange as soon as you can if you want to come to these places in may okay. 2022 no dije nada de eso 2022 ¿Y qué es eso? Doscientos ¿Y el tren? 20, ¿no? 200 Doscientos ¡Ay, ay, no! no, no, sé, ¿no? Pero ¡Es cállate! no? está. ¿Dónde? Siendo felices. Estaban por eso. Ah, por las cafeticas que hay de ventas. Y aquí los mantienen, Ya. ¿Qué hago? Págame la tarjeta de crédito. Oh. Estoy colgado oh. por comer papitas y chicharrones. A ver, pero en promedio. Es más, nuestra más casa fue la del Museo en nacional, de perdón. Museo nacional de la historia, para allá. Kiosco del pueblo, para allá. Altar de la Patria para allá, Museo de Arte Moderno para allá, salida el Metro Chapultepec. Y en ninguna parte menciona el castillo. Bueno. Allá hay unas cosas. La, ahora sí, ¿cómo? Se me olvidó. <ríe> Zoológico para allá. para allá. Lagos para allá. Museo eh, Nacional de Historia vida, para allá. Museo de Arturo Bueno. El desayuno allá no en, en Guadalajara de 500 a 600 por ser desayuno. Pero bien de sí. Pero si le ponemos techo 600, piso 300 más o menos, de, con 400, 500 digamos dos personas. Tienen un almuerzo, 200 por persona, son 40 mil pesos, más cuesta en un buen sitio en Bogotá. Un solo plato está valiendo. Eso. Se va y se pide un, ni siquiera un salmón. Ajá. Bueno, está bien un salmón, eso le vale, pero bueno, está caro. Oiga, porque en ninguna parte lo menciona. O es que todo se llama así. Este es el bosque. De Chapultepec, ¿habrá dónde estará el castillo? No sé. Pero lo raro es que no mencionen específicamente el castillo de Chapultepec. ¿Será esto? Pues es que hay tantas cosas dentro del bosque que sabrá mandrake. Pues miremos lo de frente. el es el museo de arte moderno aquí hay como... pero está cerrado que no es ni tan moderno porque pues don Diego Rivera murió hace resto y su estilo no era y su estilo bueno? ya... Suerte, chao ese es el problema con el lenguaje ¿no? entonces es que es moderno si es moderno depende ya no es del moderno momento. o contemporáneo depende del momento o con quién el domingo es a libre esperamos pues American Airlines dijo que ahí mira <risa> A los defensores de la patria. Este es el monumento está en los castillos. Toda la vida le ha gustado al hombre ser eh, van a gloriarse o construir, a ver, dejar. Huellas de grandeza Acomode el lugar, ¿no? Esto es un gasto de ladrillo mal. Y el colegio les paga ¿Pictac si sí les no representa dinero? Pues sí, obtienen ah, pues suficientes es... Con que La. Lo haya suficientes ojos encima Es que de nuevo es... No, eso es Coca-Cola con ron. Esta cosa es enorme. ¡Ardillas! Por fin una ardilla. Y son rojitas. Ay, sí, aquí sí, ay. Y ahorita Andrés. Y tienen cabecitas ¿Sí? rojitas yo nunca había visto como estas, yo he visto yo he visto las normales, las cafecitas. Tan bonitas, pero todas están aquí. Olor, y en Canadá hay unas horribles. hola Una No tengo nada. Felicita. montones Es su hora de desayuno porque salieron todas No, es que creo que aquí es la entrada la... Aquí se deben formar filas Ay, la gente va comiendo Y les va, comp va compartiendo Es posible Mire ya. Ay, estoy Estas no son las que nada. yo había visto en Canadá Y en, <ríe> y en Wisconsin <ríe> Negra y Guatemala No ¿Qué cruce habrá habido? Mira lo que se que hecho aquí. Aquí van Hasta se ha hace que uno no ve a comida. Esa era. Este es no le he leído, ah, pero mire para arriba wow. Esto es enorme Ay, no. Siento. Es <risa> solamente ver escaleras <risa> ¿Y por qué no creo que era no otra? ¿Dónde es la otra? ¿Dónde está? Los...? Los...? Los...? Este... Y la Máscara porque... ¿y Ah, es sí, en el espacio de la los... gente ¿Sí? Y la máscara mmm, sí si sí. esta si sí la pierna tape porque ya vamos a llegar bien menos y ya que esto es enorme ajá y mi teoría se veía montañitas y empezaban a Acumular piedras. a piedras con y ya Túneles. Tenemos acceso. Eso ya. Pero digo, yo por dentro ahora un acceso. ¿Perá que le damos bulto O sea que esto no puede pasar. Vuelcita abierta de favor. Vuelcita abierta de favor. Gracias. montaña retenía en piedra o sea el, el ser humano es perezoso lo que está diciendo ahí <risa> no lo raro es para que querían cubrir una montaña en piedras porque se cae cuando llueve <risa> para evitar la erosión sería yeah. Esto es enorme sí. Y aquí acuerdo, amiga que usarlo, yo no creo. A menos que me gusta en el cuero. Mi quita que es verde. Necesito oxijo. A volver todos los días a tres clases diarias. Y fuera de chiste, pero me va a tocar pensar, bueno, no sé, es que no es fácil. Como le obligo a su papá ahí no debo. Yo podría solucionarle a mamá. Yo solita me echo en la responsabilidad, pero podría. En la ciudad se elija, busco el geriátrico. Pero su papá, entre más chicas sea la ciudad, menos le va a hacer de bolas. Pero puede empezar con las clases todos los días. Sí, sí, definitivamente toca empezar por ahí. Pero ¿cómo entrar? <risa> Una cámara. Esta es la goleta Iguala. No sé, es una goleta. Dice. De 150 a 170 30. toneladas. 32, 8. Y peor, aquí en 32, la punta de la 32, montaña, 8. más difícil. <risa> Siempre llevaba para los pacientes mi guarda aunque eso es 5 bolsitas con el que teníamos, no va mucho. El sol que te aclaraba 40. 1822. Y que yo yeah. era temerario para meterse en un altamón con tan poquillo. Y eso, eso era lo que había. Bueno, ya la gente, bueno, si la gente era lo que menos representaba, tenían que llevar mucha carga. Yeah. Ya este tenía un montón de tantos caminos y eso. Y tenía un hombre de la balcita que salvaba 10 personas a lo más. Ahí está el calor de mi canción. Es el más actual. mm -hmm. mejor, es que ese es un detalle que ya, la gente cree, sea, no, no, exacto ¿qué les ven? la verdad ¿usted ya las pompas y quitémonos porque ese es el enorme sí. problema que tenemos ahorita quitémonos esa falsa moral esa guerrería en la que no podemos decir nada porque ahora yo no le puedo visitar está pasando capaz de Sí. Y así. Es más auténtico, verdad, que tiene mi papá, sí, Pero tenía un abanico aquí, una cosa, un fuelle que lo permitió. Mí. ¿No vio afuera? fuera? ¡Wow! Este es el, mejor mi amor, mira, ahora eh, bueno, o sea, nos habíamos hablado subir a la <risas> ¡Qué bosque tan hermoso! Esto es lo que le ha permitido existir a, todavía a México. ¡Qué maravilla de bosque! ¡Claro! No, este... ¡Qué sí, mamá, de aquí al chiquito! Muy bonito Hasta el Central Park. Yo creo. O sea, solo que es largo, ¿no? Muy largo. Y esto también, mire, esto continúa, continúa. Ahí está el Ángel, en medio de las torres enormes. Observatorio Tenía salas de villa, pero dónde está el villa Estamos Mirá. en una esquinita. Esta casa es enorme Esta es la sala de lectura ¿Por ahí. No, esta es la sala de lectura Ah. Bonita la silla ¿no? Bueno, así Ah, no, bien. este espacio fue usado en el en el ochenta como ah, es que de este, en el 82 fue convertido en billar, billar para el 90, 1906, y mil billar mil Aquí jugaban cartas juegos, ya ¿Sí? sí, exacto. Toda esta zona era la zona de ocio, y allá se echaron así en ¿eh? esta. Juego más individualizar a ah, fumadores, y toda la vida fumadora. Toda la vida no, desde 1877. ¿Pero siempre había fumado? No, no. Um, yeah. o oh, menos. Las paredes las revestían. No solo la lámpara y los carabatos del techo, sino los tapizados de eso. Problemas de sobremesa ahí. Tomaban el quintico y fumaban. Madre mía, ¿dónde les ponían el plato? Tremendos candelabros. Ah, es que la comida estaba toda en ese gran recipiente y se iban sirviendo, ¿no? No tengo la más <ríe> mínima idea. Yo creo. Aguita, salsa, está tapado. Nada. No pidiendo lo que quisieran ¿no? las puertas de la allá se la cocina. ante comedor, o sea, aquí preparaban o esperaban para pasar en el comedor yeah. y dije, uy, todavía existen ¿Qué es Para su comodidad, sí, en 1896 y ellos sí, sí salían de piano. es No, no, ¿Cómo conversamos a la espalda. Qué bonito año ¿vale? tenía los señores ¿Por qué se está arriba? ¿Está arriba? Ah, no, está. Tiene ángulo. Ah, para, para. Aquí. El divano. Para ver si es de ahí como es que anda arriba. Parece ser. ¿Tiene oratoria? Sala de en la educación, le daban las clases. Un sí, chico, pero no se podía apartar en el que, que esconderse uh -huh. y quien no encontraba. Escondido. Y esta es la planchita. No, hay una gran ciudad que todavía no existía Pero sería hasta se no que Me ah, imagino que hubo una época en que no había policía, en que no había nada, y los dueños de estos eran dueños no solamente del área, de la casa, del castillo, de eso, sino que pues también les tocaba ser dueños de su propia milicia para cuidar sus propiedades entonces allá arriba me imagino que estaría un vigilante requiere como para documentos sala de reuniones porfirio es cuando se vino a vivir el paquete pues me da hasta la uva había forma que ir en el elevador porque no se puede estar en el elevador Jardín de los Chapulines ¿Ya Tuve reunión con los ministros o me quedo solo con el presidente Yo creo Mirando mirándose Ajá. Y la fuente controlado con la mañana una tantecha de esos calurosos como los de estos días, qué delito sentarse aquí, la gente funcionaba, se ¿no? con esa vista uy, me encontré este castillo Ahí está the 0.58 thinking that this plot used to be you know, blanco era uno de los como de los resguardo nativos la teja y las haciendas memorales y la condesa y creo que se conservan como los nombres de los colonias que le decía. <risa> Solo para ver las cosas ya de verdad. Qué No sé qué, aquí solo porque no ha llegado. no, No, Tal vez, o tal vez, sí, allá. Muy bien, chusco. Gracias. mucho Muchas gracias. Gracias. Ay, qué de Se no me tienes No sé. Y yo de probiótico. Tarea de salud, sube oficial Buen trabajo, ¿no? Jesús. Aquí hay una salida Y no? sí, hay un paradero A subir al metro. Sí, ahí no me Reemplazaron, yo la leí, la leímos en algún momento. ¿Qué es? Trabajadoras del hogar. ¿Del hogar? ¿Pero por qué vive no a un centro LGBTI? No hay una oficina especial para no, ellos. No, eso es IMSS, no sé qué será. Seguro Social. El más bien instituto Mexicano se del Seguro Social. Se están adhiriendo a ellos. ¿Yo? Yeah. ¿Y yo? yo que no me podrían decir razonado en lo contrario que tuvieran que buscar apoyo ellas en ellos Seguimos o si quieren nos podemos meter una, una, una, una. una bueno, una, una. estamos haciendo la guerra. Ya conocemos esta parte. Ya. Yeah. Esta reforma y nosotros estamos sobre insurgentes. Yeah. Podríamos pasar a Cuidado. Sí, pero... Eh, ¿Se ha comido comida coreana? Mm, descríbamela. No me gusta. Es que eh. no sé si es la misma de los wok. No. Walk. no. Creo que es muy simplona. Bueno, sé, tal vez lo que yo he probado, no. Pero hay gente que, wow, qué uy, comida coreana, que no sé qué. El vegetariano vegano, supongo que la aprecia mucho. Porque no tiene ningún tipo de. Sí tiene, tiene redes. Ah, mira, es con restaurante interno. Era el mismo, ¿cierto? Pero por detrás sí. Para nuevo bajo el sol. Este American Market, Ciudad de México. Otro de. Este es de cereal. Uh -huh. ¿Cómo puede.? Porque aquí también hemos fabricado como estas estrofas. Pero es que se ponen sin ciclante. Yo estoy pensando que esto ya no a crecer como Coca-Cola. Pero el lugar. No sé. Bueno, sí, es por el tipo de gente yeah. que acá. ¿Otro restaurante coreano? Lombard Uno veterinario Estos los han usado mucho para reforzar Dar estabilidad a los servicios Por fuera Son grandes resortes metálicos. Por dentro de eso Cascarón exterior Jugo es el güero Será que almorzamos por aquí o en el, en el aeropuerto? Oye, está temprano no nos tenemos que ir, todavía si nos vamos en metros son como 40 minutos desde el hotel, otro restaurante coreano, ah no, este es japonés Sí, con el es okay. esquina Restaurante Cabaret México, sí. Ah, no Ciudad de México. Ah, ya. Yeah. The club. Así se, ve, se conocía siempre, ¿no? O no bueno, siempre, pero un buen tiempo. ¿Qué? Unico city. ¿Así se conocía siempre? Por un buen tiempo. ¿Aquí nos están grabando? ¿Quién? Ellos. ¿Con qué? ¿Por qué? Con una, Ajá, dos. Ellos están haciendo la película. Sí. ¿Dónde tienen los actores los tiene? Un chico. Ah, bueno, si ¿sí podemos cruzar la calle acá. Es el el acueducto. acueducto. Oiga, pero ¿por qué no se mueven y siguen rojos? Este. Para nosotros. Llegamos hasta la mitad, yo creo. Para hacer la toma del acueducto. Bueno. ¡Wow! ¡Qué fila! Sí, es de los setentas, pero no tanto. Okay. <risa> y ahí estaba en la biche pero yo no tengo idea de que es la youtuber. ¿Y de las universidades? <risa> <risa> Tampoco. <risa> sí, de ellos. ¿De aquí? y sí, aquí hay mucha investigación en la universidad llevan en el hacer todo igual. Era un río anoche Ya me <tries> entender darle otro sentido de por qué siempre hay policía aquí en cada esquina de la plazoleta insurgentes. Aquí siempre hacen las protestas porque. Pues está el metro, está la plazoleta como tal, y está, esto es muy central. Sí. El que bloquee esto. Y llega en la ciudad. ¿En Okay. <laughs> Last trip in the metro But Where did you buy We're in Plazoleta Insurgente. So from here, we're gonna take two. We're gonna make it to the airport from here. We're gonna take two lines. We're gonna take line number one from here to Pantitlan. And then from Pantitlan, I'm gonna switch to line number five to Terminal Aérea. Es lo mismo, una vez estamos dentro del sistema, pues ya. Y podemos usar Gracias. Dos tiquetes. Buenas tardes. Diez pesos. Dos tiquetes, por favor. Gracias. Diez pesos. No, porque quería salir de todo eso. Recuerda <risa> es. <risa> Gracias. Bueno. Gracias. Línea para arriba. Vea. Oh, no sirve. Ah. No hay otra opción No, es que es cuando Pero la gente sale a jugar Fin de, ¿No? de semana No, este sí, es el sí, este de más. mujeres Usted puede irse bien No, no, no, no, no. ¿Vamos? Vámonos Never mind, we're not taking the metro Por aquí Abajo Ay, no. ¿Qué ¿Cómo abajo? O sea, bajamos? Están los costados. Ah, bueno, gracias. Oh por Dios, si eso no tiene ventilación. Si ¿Sí ve la diferencia que hace una más con una cámara. <risa> Primero fue la familia, la familia hasta abajo y levantó la cara como de. Háganlo. Uh -huh. y, él luego miró, y luego miró, luego. Ah, bueno, háganlo. La diferencia que hace. Ah, grabar lo que pasa eso ha servido muchísimo. Es sábado. Bueno, bueno, tienen que trabajar, o hora... oh, bueno, muchos tienen que trabajar. Sí, ¿no? Pero los que tenían que trabajar toda la semana. Pero nunca me imaginé esto, porque es que allá es al revés. Estamos por la tarde solito en el transporte público. ¿Cómo se Y lleno de carros <risa> privados. Todo el mundo saca su carro. Pero el, el Transmilenio va solo. Mientras que el lunes había lejos. Pues, Yo no lo sé. No tú. creo. La verdad, no creo. Él. Ah, ah, pues, afuera tenés que salir de la rotonda, cualquier sitio, cualquiera. ¿Y, y no toca llamando el Sí, pero si no sé dónde vamos a estar. No, eso fue como el teléfono de terror. Nunca me lo imaginé. Yo tenía en mente los coches como varios de mujeres, gorditos, sentaditos. De Milanesa de Panqueque de. ¿Pero tú qué tanto gusta? No sé, me gusta, pero no me gusta. Es que, es que, es que es lo que estoy pensando, el, el, el hecho de que haya cosas bacanas está sobresentado, está infundado, está construido sobre unos hombros, sobre millones y millones y millones de hombros increíblemente sobreexplotados, sin duda, entonces hay cosas bacanas, hay cosas chéveres, pero todas esas cosas bacanas y chéveres. Fueron construidas y siguen funcionando. Y siguen funcionando <risa> a la vara. Horrible, horrible, horrible. Eso me gusta, pero no me gusta. Oh. Y, y la evolución ha mostrado diversas caras, pero diversamente maquilladas, más lo mismo. Siempre hemos explotado y hemos explotado Uy, pero, pero, pero es, pero es feo O sea, o sea, es Es, es, es peor, es... Aquí ya nadie le da la picazos a la gente Pero le hace soportar unas condiciones horribles Sí. Si exacto Si no venía lleno, nos pudimos sentar Nos hacía falta el oxígeno y no hay aire acondicionado ¿Cómo será ahorita? Uy, ¿cómo será? Dios santo Quiere si que nos recoja aquí, vamos. transitando por insurgentes? No, está el Chapultepec. Ah, Chapultepec. Sí, ahorita vamos a agarrar aquí Salamanca oh. para llegar a Viaducto. Y de Viaducto al aeropuerto, ¿qué terminal va a ser? ¿La 1 o la 2? Eh, oh. Creo que ambas. Internacional. ¿Esa? ¿Qué aerolínea? Viva, Viva Colombia y la suya. American Airlines. ¿Y American Airlines? ¿Son muy lejos? ¿La una de la otra? No, ahí está. Esa es la Terminal 1. Ah, bueno. Es la Terminal 1, en salidas internacionales. Correcto. Mm -hmm. okay. Este, American Railway Run, ¿verdad? Una sí, la otra es Viva Colombia. Ah, están cerca, creo. Bueno. Sí, no está tan caliente. No ¿Esta es ¿Está la época más caliente? Ahorita en el primavera es cuando está más, más frío, Dios. más caliente. ¿Y lo más frío en enero nos decían? ¿Diciembre? Ajá, enero y diciembre supuestamente hace frío, pero no. O sea, está bueno también el clima. Está agradable. Made it true security, easy process, shoes still on. They don't ask you to take your shoes off. No, the 32 is here. The 32 is there. no, no, no, no, you. no, no, no, no, Mexico City Airport is I old. Came Solo Ay, cuando la sala de It was probably new back in the 70s, but right now it feels old compared to other airports around the world and the amount of traffic they they hold. It's a bit hectic outside, but I don't know, logistics-wise, it's pretty easy to understand. It's like everything's lined up. All terminals come one after another. There's no like... I think there's two terminals, but other than that, that's it pretty easy to understand. Whoa! Mm -hmm. <laughs> And he gets mad. yes the hand up at Houston. I I don't go to Houston anymore. I'm going to be <laughs> safety instructions.